Hola amigo craneano, hola amiga craneana, les mandamos muchos saludos, hoy hablaremos de cómo ha sido la evolución de Cranion desde el primer disco hasta este que vamos a hacer, estamos ya en preproducción, eh, vamos a contarte más o menos cómo ha evolucionado la banda y para esto tenemos al muñeco que ha estado en esas etapas. Sí, sí, sí. No, la neta, un camino bien chido, uh -huh. eh, donde todos hemos aprendido muchas cosas, eh, reafirmado otras y dejado otras, ¿no? De lado. Así es. Pues todo esto responde a la necesidad de expresión que tenemos todos, ¿no? Si sí se vuelve como un vicio, en el que puedas, por decirlo de alguna forma, escupir todo lo que tienes adentro, ¿no? uh -huh. ya sea este, musicalmente o, o líricamente, eh, Creo que el, el, el primer disco de Cranion es algo energético y sin dejar de lado obviamente la, la cuestión esta del compromiso moral ¿no? uh -huh. que tenemos con el mundo, ¿no? o sea, hablando uh -huh. como mundo a todo lo que engloba de la humanidad. ¿no? Entonces, la ha pasado muy bien haciéndolo. Eh, originalmente estábamos nada más el buen Toño, Charly y yo cuando uh -huh. empezamos con esto, eh, Todavía no se integraba a, a las filas de Maricuncán en el, el, el people, people, ni la, ni la abuela. Ha sido más. chido y lo mejor de todo el caso es pues, el concepto del disco se mejora <risa> en vivo con, con las aportaciones de nuestros dos, dos canalitos nuevos. ¿Sí? Digo, no no, comillas, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahorita, amigos, verdad, Ups. también es una una cosa muy energética no muy positiva muy muy de echar palante no como dicen por ahí estimulante, pero estimulante. sí las aportaciones de de, de tipo y de, y de Tania hoy en día son son un otro rollo no este y tú sientes con este nuevo disco mi tipo bueno eh, a mí me gusta mucho el rock directo me gusta mucho porque se está enfocando a ese tipo de rock, que me encanta el rock directo, con mensajes, obviamente, positivos eh, y, y yo le veo mucho poder a lo que hemos hecho últimamente, mucho poder y pues es como que se refleja la banda como es en vivo, que es muy poderosa en vivo, sin series, pero entonces es algo como que es un, un rollo que te envuelve, que te, que te atropella, pero es lindo ese atropellamiento. Es gozoso. es gozoso. Gozoso. El atropellador. <risa> así es. Pues yo así, mira, yo la evolución que he visto en la banda, digo, para mí ha sido una grata sorpresa ese acoplamiento que hemos tenido con Pique y con Tanis. Porque eh, digo, con el, el disco quedó un disco eh, para mi gusto bastante eh, variado mientras de la línea de rock eh, el clásico que tenía un rock de rock. Eh, que hay, de todo, ¿no? tenemos paladitas, tenemos unas económistas, tenemos ayudas reflexivas, pero el sonido creo que sí se el sonido de la banda, yo creo que ahorita con esta formación que ya tengo, ¿no? Estoy tipo un año, un poco un más. Un año, año, tres meses. Y con Tania, definitivamente creo que terminamos de amarrar. Y ahora yo siento que se fue. Eh, muy arriba el, el poder del, del grupo, ¿no? en cuanto a ver, al sonido, en cuanto al sonido. ¿Sí? O sea, la que está súper acoplada, es bien difícil en cualquier banda, en cualquier género. Sí, claro. O sea, si el bajo y la batería no van amarrados, es pues como que no. Y aquí sí se oye muy muy amarrado y eso es lo que me gusta, o sea, la química que hay entre tú y la abuela. Yeah. Y eso nos da a Leo y a mí nos catapulta para que se oiga Sí, más amarrado y con sí. Y... Sí, y si la base rítmica está buena, lo demás es sí, lo de menos, ¿eh? Ya, exactamente. Aparte de que, pues ya ustedes también eh, están trabajando en coros, sí. este, y creo que ahorita lo que estamos haciendo, lo nuevo que va a salir próximamente, que estén pendientes, con ese tipo es, es eh, algo que va a estar muy, muy energético, sí. y pegajoso. Sí. <risa> les va a gustar, les va a gustar. Aparte ya, pues, digo, mencionando nuevamente al mundo, pues ya con todas la, eh, las herramientas necesarias, pues imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ese es, es un punto muy grande a favor de la banda, no tener, no tener la presión de, híjole, tengo que pagar más horas de estudio, ¿no? Porque podemos ahí meternos y una persona de minuto ahora está. ¿no? y sí, como practicar. en los de los clásicos no sé. y podemos estar ahí encerrados. Pues, es. haciendo lo que queremos y sí, ya no no no no hacerlo como como como se hacen o sea, hacían últimamente los discos cuando todavía sí. las disqueras estaban ahí con todo el poder en sus manos no sí. que era tienes una semana para sí, sí, hacer sí. el disco y unos tres los vamos en el final como, ¿no? yo quiero hacer una mención especial aquí para el, bueno, ¿eh? Porque yo, del primer disco, cuando estamos haciendo el él es nuestro ingeniero de audio, nuestro, él nuestro, nos graba y nos produce todo, todo lo que hay que grabar. Y, y, y de verdad, de verdad. Va pues, bueno, bien, así, va bien, la verdad. Está es que, bien chido pero, verdad, pero es mira, la verdad es que es, me... es, es, si tú tienes buen, buen material para trabajar, claro. ¿no? Este, pues eso, eso es fácil, ¿no? Es, es fácil el, el hecho de si tú tocas bien, tocas a tiempo, eh, te tienes buen sonido, este, compones bien, ¿no? los temas están chidos, la neta es que lo demás, pues nada más es capturarlo, ¿no? Y, y, Pero y la, textura, que la textura que le has dado a la banda con este es último trabajo que estamos haciendo, ya lo escucharán, sí se me hace que está muy perfección. Muy no, no estaba chido, pero... No, por eso te digo, si estaba chido, si estaba chido... todo. Pero ahí. volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Es, es, yo Lo único que tengo que hacer es capturar lo que, lo que todos tocamos. Claro. ¿no? Y, pero pues gracias. Gracias, sí. por, la, gracias por la mención, no, amigo. Gracias pues, por la, ya sabemos ya ya con ya la flor. Sí. Pues así es, amigo planero. Si quieres saber más acerca de este rollo, pues síguenos. Este, en las redes sociales, no ahí en mx ahí vas a tener noticias. Síguenos en el Facebook, síguenos en el Instagram, síguenos en este, en el YouTube, no, YouTube, manita arriba y ya sabes. Síguenos y pronto vas a vas a tener por ahí un adelantillo, quizá de lo que, de lo que estamos hablando. Y pues nada, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya sabes, pórtate mal, cuídate bien, que el rock sea, y somos Cranion, el poder del rock.